este balance del bien común, tanto a nivel de empresa como a nivel de ayuntamiento. El próximo jueves, día 3 de abril, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, Paco Álvarez, embajador en España de la EBC, brindará una conferencia en abierto y gratuita sobre el sistema de la economía del bien común. Asimismo, el viernes día 4 y el sábado día 5 de abril, en las aulas de Amusal de Murcia, Javier Goicochea, coordinador de consultores de la economía del bien común en España, realizará un curso-taller de 8 horas de duración para profundizar en la implantación del balance del bien común en organizaciones y empresas.